Hola amigos del canal, hoy os voy a poner dos juegos por uno, porque los he jugado y me han parecido un poco sencillos. Espero que los disfrutéis. El juego de hoy se llama Andando solo por la noche. ¿Qué puede salir mal? Ponte los auriculares y disfruta, porque nosotros vamos a por él. Comenzamos, después de un día duro de trabajo, solo queremos llegar a casa Curioso Bueno, el juego está muy bien ambientado, los gráficos pues ya los vemos No son todos los buenos que esperábamos, pero no está mal Ahí está la luna detrás de las nubes, impresionante Eso sí me gusta pero que no sé dónde hay que ir. Vamos allá. Avanzamos por la calle. Vemos oficinas cerradas. Y vemos un autobús. Y un suspiro. Y no nos podemos subir en él. El autobús. Podemos tomar Todo lleno de vehículos Y nosotros vamos andando <risa> Y esa risa Verás tú Verás tú El susto que nos quieren dar de vídeos atrás o tres, hay un juego parecido que es el, el asesino sonriente de Smiling Man. Me lo está recordando porque no nos dejaba caminar, nada más que, que nos podemos ir para allá, solo para abajo. Y temo que nos estén vigilando. Teléfono. Otro autobús Donde podríamos subirnos, No coger subirnos. Eh, eh. ¿Tenemos frío o qué? Uf, uf, uf, uf, uf Vamos a decir que no sabemos ni dónde vivimos Si nos viese alguna pista nos dice, Vivo para allá, vivo para acá y parece que estamos repitiendo los gráficos. ¿eh? Son puntillos en contra. Para la limpiadora. ¿eh? Oh, no. He perdido un turno, tengo que volver hacia atrás. Como he perdido un acayo que ha dicho. Tiene que volver hacia atrás. voy a volver hacia atrás con las hartas que nos hemos andado Pues si con lo que hemos andado... Ya. Anda Eh, no ha liberado una calle Pero ahí hay un bicho <risas> ¡Coño! Bueno Vamos a analizar A ver, el juego es muy sencillo Y Trata de que nos salimos del trabajo Y nos vamos para casa Por un momento Llegamos hasta un punto y quiere que volvamos. Y en esa vuelta pues llegamos y nos encontramos de frente a un hombre enmascarado, una especie de Spider-Man oscuro. Y nos hace algo. Pues bueno, pues bien. Pero que es un juego muy simple, muy sencillo, quizás previsible. Y yo le pondría un 5 sobre 10. Eh, digo siempre lo mismo. Estos juegos son los que van saliendo. O hay. Entonces pues algunos salen muy buenos y otros salen más simples. Así que yo lo valoro con un 5 sobre 10. Espero que les haya gustado el vídeo. Y un consejillo. Si vas por la noche solo andando por ahí, pues para un taxi. El juego de hoy se llama el incidente de la pesca bajo la luz de la luna. Un nombre largo para un juego corto. No sabemos qué hacer. Nada más nos dice que hay que pescar y evitar... Reflejarse en el agua poner los cascos Que vamos a jugar ¡A por él! Comenzamos en una especie de barquilla ¡Ostras, qué guapo! Pero hay un, un ambiente horrible con el viento Bien, pues vamos a ver qué podemos hacer Aquí nos da la instrucciones a la derecha es horrible el sonido es horrible oh, lanzamos la caña qué guapo qué más podemos hacer Eh. Ah, vale, con la rueda del ratón Que es original Hombre, ya tengo un pescado Vamos a por otro Vamos a probar por este lado ¿Lanzamos la caña? ¡POP! Traigo para acá esto, ¿verdad? pues en este caso parece que sí Pico ¿Vamos a probar para allá? ¡POP! No de los juegos más. Más raro. Bueno, raro. Es un poco extraño. Ha picado. Venga, para acá. el sonido este. Es otro pescado. Porque ya está pescado, si no sería un. Pez. Un clic, confer. ¿Qué le ha pasado? ¿Por qué me ha dicho eso? Venga, vamos a pescar otro. ¿Ha picado? Vamos, Este está ahí revoltoso. Disgusto, increíble, Hola, ¿otro? Vamos a ver. ¡Uf! Está picado más fuerte. O Se por los salpicones de agua. El efecto es buenísimo, ¿eh? ¿vale? Aquí está. Este no alimentaría a una sola persona, será eso sí. Acá vamos, que hay más. Están como amaneciendo o atardeciendo, si eso es el oeste o es el este. Venga, ay, ay, ay, ay. y allí no hay nadie. La otra vaquilla. ¡Ostras! ¿Este qué le pasa? De un tiburón. Lo traigo. Se ha escapado. Se ha escapado. Se me ha escapado un pez. Bueno, no es nada raro, pero en un juego lo normalmente lo pescas. Pero bueno, curioso el juego. Está entretenido. Como la pesca? Relaja y pone nervioso a la vez. Ah, vale Pero los pescados no están cerca del barco Venga a ver, a ver. Los No hay pescado Ay, No pescado ninguno bueno, Venga, otra vez Esperamos Venga, vamos Este sí pero lo todo no, no quería este es un poquito más fácil de traer otro oh, no pescado yo me estoy esperando ya algo por aquí estamos sin luz beautiful venga te queda algo más yo oigo cosas por ahí Dios, Dios venga vamos esta vez no te dejo vamos cuesta trabajo pero viene Oh, ven aquí Lo pillé Vale Criatura muy fuerte dice Vamos por aquí Ahí se ven las otras barquitas Pero tienen luz Yo ya no tengo luz A ver cuando pesca aquí Si sí puedo arreglar la luz o algo vale. aquí otra vez vale bien y la luna y la luna allí eh parece que se ha nublado un poquito no o hay neblina y los otros vascos. qué ha pasado ¿Por qué me está pasando a mí esto? ¿Por qué estoy solo? ¿Por qué han desaparecido los barcos? ¿Por qué no veo nada? ¿Por qué sigo pescando? He perdido la... creo que la caña, ¿no? ¿Y ahora qué? ¿Qué se oye? ¿Cómo voy de aquí? Vamos, Fis. ¿y esto qué es? ¿Un cuerpo? ¿O qué es esto? ¿Rote? podrido ¿qué es? se está llenando de agua esto se hunde ¿pero esto qué es? el Titanic adiós hemos hundido y se acaba el juego Hizo. Hemos ido a pescar, de pronto uh, había unos barcos, ya no están, incluso el juego se ha cerrado, y pescamos algo podrido y de pronto se hunde el barco y nos da la gracia por jugar. El juego está entretenido, pero no da susto, mantiene un ambiente tenso, pero el final es que te hunde, tampoco es que sea algo muy especial. A mí me ha gustado el juego, pero no me ha gustado el final, así que se va a quedar en un 5 sobre 10. No sé si, si tiene usted alguna otra opinión, pero me lo he pasado bien, pero me ha decepcionado el final. Entonces pues lo dejamos ahí. El consejo, si vas a pescar y ves que se van los otros barcos, pues, vete, no te quedes pescando. Así que nos vemos en un próximo juego. Chao y hasta la próxima. Hello hello hello